El desafío fue un juego sobre la igualdad, creado por la red activista y Plataforma Global El Salvador. En el juego participaron personalidades políticas de televisión, movimientos sociales, juventudes organizadas prensa, entre otros, pues queremos tener una visión de país en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces los jóvenes eh, no deben esperar que eh, las políticas de estado y la política de país se, le, se les se la, la el relevo. Hay que tomarlo, así tiene que ser. Hello, we are riding the challenge where we have we have El desafío fue una búsqueda del tesoro con retos creativos que ayudaron a los participantes a pensar de manera diferente los retos que la población salvadoreña vive día con día. Esta es la lógica de nuestro juego, de nuestra metodología, de que las juventudes también tenemos otras formas de luchar y que a través de la creatividad podemos también resolver problemas del país. Con el juego se generó un ambiente de debate en torno a los ODS. Que por ejemplo ahorita ustedes se quitaron la venta y gasto, pero qué pasa con el acceso a salud para estas personas, digamos, que es realidad. O sea, Muchas veces nosotros hemos hecho eso inconscientemente. O vemos a alguien que se sube en el bus pues, y creemos que ya debe estar acostumbrado y no, no tomamos en cuenta que, que es algo bien difícil. Conseguimos algunas opiniones muy interesantes. Un objetivo muy claro, ¿verdad? muy lúdica, mucho juego, pero pues ha llegado a las ventas, a las cosas de nosotros reflexionar sobre los objetivos de desarrollo Sostenible, verdad, y todo lo que tiene que ver con el derecho al agua, el derecho a la alimentación Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de vida Así que buenísimo y buenísima participación juvenil Es bien único, son juegos, para nosotros que somos jóvenes los juegos es como que la clave para que se nos queden las cosas Entonces creo que es una buena estrategia Este fue el primer paso para generar el debate nacional en torno a los ODS. A través de esto, estamos creando espacios para la innovación y el pensamiento alternativo, generando alianzas y marcando tendencias para el logro de los ODS. ¿Quiénes somos? ¡Aquilita!